Bueno, hoy vamos a ahondar un poco, gente del mundo, en las propiedades de lo que sería algunos cuerpos físicos. ¿no? Más que nada vamos a ir al cuerpo rígido, que es lo que me importa, eh, porque necesitamos en este caso que la pelota rebote y demás. Entonces, fíjate que a todos los cuerpos físicos yo puedo crearle un Physic Material, que es cómo va a reaccionar, le vamos a dar algunas propiedades extra, ¿okay? este eh, material físico. Fricción, fricción es como va a ir absorbiendo digamos mi velocidad, por ejemplo, va cayendo y rebota contra otro objeto. Bueno, esa fricción hace que haya como un roce o un, como que se raspen los objetos y va a ir disminuyendo la velocidad. Yo no quiero que la pelota disminuya nunca su velocidad, sino que la mantenga y quiero que rebote. Fíjate que el rebote lo podemos configurar, todos son valores entre 0 y 1. ¿ok? Entonces, fricción 0, no quiero que tenga ningún roce rebote 1. En algunos casos la fricción te va a servir para algunos juegos, por ejemplo querés que sea un personaje que se está moviendo y patine, bueno, la fricción tiene que ir comiendo ese patinaje, ok. es como que el roce con el piso tiene que ir desacelerando tu cuerpo o tu automóvil, tiene que ir, ir siendo desacelerado por un suelo, bueno le puedes poner cierta fricción. En el caso fricción 0. Con estos dos valores yo creo que, fíjate el comportamiento que vamos a tener, Está bastante interesante. De todas formas, fíjate que va perdiendo altitud. Eso es porque está siendo friccionado por lo que es el propio suelo. Entonces al suelo lo que tenemos que hacer es crearle también un physic material, agregarle fricción cero y rebote máximo. No, igual me lo come la concha de lo pario. Ok, volvamos ahora al otro y vamos a ajustarle otros parámetros extra. Acá también podemos aplicarle si va a empezar con alguna velocidad inicial. Por ejemplo, yo quiero que vaya para el costado a la derecha, bueno, 5 en X. Suponete, vamos a testear. ¿Ves? Mira, ahí apenas hacia la derecha se movió. Vamos a ponerle 50. ¿Ves? Ahí tuvo algo un poco más copado. De todas formas, se va desacelerando, como podés ver. Fijate entonces que en este caso no me estaría resolviendo o estaré comiéndome algún valor. Pero ya probé todo, básicamente, y no va. Básicamente lo que es el comportamiento de godón no me está respondiendo porque al tener Bounce 1 debería rebotar infinitamente sin comer con la fricción absolutamente nada. ¿ok? Vamos a ponerle setear fricción en 1. Al suelo también. Es, hay un comportamiento bastante extraño. Entonces, Como nosotros no queremos este comportamiento probablemente lo más idóneo en estos casos sería trabajar con un cuerpo kinemático. De todas formas el Bounce debería estar trabajando, esto parece que es algo de Godot. Quiero ver en los comentarios si ustedes han tenido el mismo comportamiento o no, si se fue arreglando, qué, qué es lo que ustedes han visto. Bueno, básicamente eso tiene muchas propiedades para ir jugando, pero estas son las principales. Con esta demostración pueden ver que para varias cosas es útil y para otras eh, se tiene que pulir un poco más el sistema. Gente, compártanme cuáles son sus expectativas. Cómo es su experiencia en la nueva versión 4 de Godot. Recuerden, compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.